Hola, ¿qué tal? Hoy te cuento sobre el movimiento base del entrenamiento con la pesa rusa, el Kettlebell Swing. Creo que te va a gustar. Kettlebell Swing, balanceo con la pesa rusa. Colocamos la pesa a unos 30 a 35 centímetros de nuestros pies. Agarramos con las dos manos y tiramos la pesa atrás, entre nuestras piernas. ¿Vale? Aquí. Involucramos piernas, glúteos, espalda baja y abdomen, para balancear hacia adelante, levantando las manos hasta el nivel del pecho. ¿Vale? Atrás y arriba. Uno, dos. Espalda recta. Mirando siempre adelante, no es un ejercicio para hombros. No vamos a levantar la pesa usando los hombros. Aquí, ¿vale? No vamos a flexionar mucho las rodillas, no es una sentadilla. Solamente flexionamos más cuando arrancamos y luego un poquito para poder balancear. Es muy fácil muy efectivo empieza con series de 5 10 repeticiones cuando notas que ya puedes más puedes cambiar de peso usar una pesa más pesada o si no tienes una pesa más pesada cambia el número de repeticiones las series de 20 de 30 hasta 50 más detalles en la parte negativa cuando la pesa va atrás balanceamos atrás nos aseguramos de que no baja más del nivel de nuestras rodillas vale, y que tocamos el interior de nuestro muslo con la muñeca, con las dos en este caso entonces balanceamos atrás tocamos y aquí empujamos con la cadera las manos, los brazos simplemente Sigue en el movimiento de la cadera, ¿vale? Es un movimiento continuo. La respiración. Inspiramos abajo, inspiramos arriba. La ventaja de la pesa rusa. Es que vas a ganar muy rápido fuerza y resistencia. Dominando el kettlebell Swing te va a ser más fácil aprender otros movimientos. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de compartir. Date una vuelta por mi canal y si te gusta, suscríbete. A sudar.